Hola, hola, ¿cómo están? Y en el día de hoy Le voy a hacer este video que me han pedido Bueno, me han pedido algunas personas que me han dicho Como que, oye, graba este video ya que es tu primer video ¿No? Pues grábalo Y yo le dije como que, oye, es cierto Voy a pensar y lo voy a grabar Ya que es mi primer video y me lo están pidiendo muchas personas Y me dije, voy a aprovechar Y lo haré como mi primer video, pero de una forma Súper diferente Y no es como lo común que se presenta y esto y, y lo otro, como que hicimos, como que eh, a mí me gusta esto, a mí me gusta comer, me gusta dormir. No, no, que es hacerlo diferente. Y pues aquí estamos haciendo el video, esto diferente, de diferente perspectiva. Y entonces decidí este hacer este video, eh, que se llame, cómo tener una relación estable. En cinco pasos. Antes de cortar, les quiero decir que espero disfruten en el video. Como yo disfruté hacerlo, es súper divertido grabar un video Y he descubrido eso realmente Y pues disfrútenlo Yo sé que hay muchas personas que tienen una relación a distancia Y más en esta situación que estamos pasando Con el virus y eso, la pandemia y lo otro Así que espero y les guste y les sirva más o menos Y espero no te que soy mal explicando Y es, la verdad soy mal explicando Y espero y les guste Manita arriba, por favor Y suscríbanse Gracias, bueno, este, esta parte la decía hacer como que la parte más fundamental Ya que tú sin confianza con una persona no eres nada Ya que pues no vas a creer en esta persona prácticamente Todo lo que te diga no lo vas a creer y todo va a ser mentira Y vas a estar súper insegura con esta persona Así que este, la confianza lo va fundamental Y bueno, como les seguía diciendo sobre confianza Bueno, este, es súper bueno que tengas confianza con tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu novia, tu novio sea cualquier persona, es bonito realmente tener confianza, ya que tú vas a creer de mucho en esa persona, que cuando le cuentes algo, esa persona va a estar para ti, tú como que no, esa persona no confía mucho en ella, esto y que lo otro, por eso es que cuando te presiona tú quedas súper destrozado porque confías mucho en esa persona. Así que en este caso no esté dando todo, porque realmente yo di todo y me hicieron literalmente nada. Este, aunque bueno, o sea darle confianza a una persona en esta vida tan corta y, y es como que bueno, sin miedo el éxito así que será súper recomendable que le des confianza a esa persona que tanto quieres, a distancia aunque tú digas como que no y este y lo otro, van a andar súper insegura y eso es súper feo realmente y pues será bonito confiar mucho en esa persona así que espero y les sirva segundo paso del video sería Darle ese espacio a otra persona que realmente también es, es muy importante Si esa persona es hombre, o mujer, no importa, cualquier persona Pero cada persona como nosotros seres humanos necesitamos espacio eh, No sé, para tu privacidad, o sea, como pensar las cosas Conocer nuevas personas, eso y lo otro Hacer más cosas aparte de, de hablar contigo, de comunicarse contigo Porque si tú no das espacio pues esta persona, esta persona se va a sentir súper hostigada contigo Así que en este caso decidirá alejarse de ti o dejarte de, como si nada así como me pasó a mí, realmente me pasó muy, o sea literalmente muy feo yo llevaba literalmente un año con esta persona y esta persona decide como que, como que dejarme ir como el viento y yo no quise irme como el viento, él fue quien quiso dejarme ir como el viento ya que yo no le daba ese espacio y era, era muy hostigante eso, realmente nunca me di cuenta de que estaba siendo hostigante con él así yo de tonta, lo dejé, lo dejé ir así, o sea de repente lo llamaba, le escribía e incluso lo estoy llamando todavía y nada, que llegue una respuesta a esa persona y no sé realmente qué ha sido de esa persona y ando súper preocupada literalmente así que este por se encuentre bien y realmente es importante, por eso es lo que le estoy diciendo. Dale ese espacio a esa persona para que esta persona se sienta súper cómoda contigo y, y tenga tiempo de pensar las cosas, de pensar cualquier cosa, de ordenar su vida, su desarrollo y esto. Así que espero y les sirva este segundo tip como, y también mi experiencia como tonta realmente y pues literalmente quedé como payasa. Así que espero y les haya servido este, este segundo tip tercer paso realmente no sé este, si ustedes lo hagan o no lo hagan pero les recomiendo muchísimo hacer este paso literalmente y principalmente porque bueno este realmente les recomiendo demasiado hacer este tercer paso que sería ser tú mismo o ser tú misma o como sea pero les recomiendo demasiado que sean ustedes mismos porque con el tiempo esa persona puede darse cuenta de cómo realmente tú eres y tú finges ser otra persona como, no sé, tu vecina o tu vecino, o como sea, no importa con cualquier persona que tú estés haciendo pasar esa persona va a descubrir con el tiempo que tu personalidad o tu actitud no coinciden con esa persona así que van a decir como que no, que tú me estás engañando y esto y lo otro y entonces lo que harán es decirte que eres una persona falsa y, y será una mala experiencia realmente no te recomiendo nada de eso y será súper feo porque esa persona cambiará contigo así de la manera como él ha visto cómo tú estás cambiando Así que será súper recomendable ser tú mismo, ser así de alocada, divertida o como sea Pero nunca perder tu, esa parte de ser tú mismo Ya que ser, siendo tú mismo, esa persona quizás le guste bastante como tú eres Y ojo, este, no, tenga, no seas insegura porque realmente si eres insegura no, este amor a distancia no es para ti Porque si eres muy insegura le darás la, la inseguridad que, que tienes tú misma Le das a esa persona la inseguridad que tú tienes Así que es súper recomendable que no seas tan insegura y ser, ser tú misma con esa persona, entregártelo a esa persona como realmente eres. Así que no te arrepentirás, realmente le gustarás mucho a esa persona como tú serás, como tú eres, con todo, con tu familia, tus amigos. Realmente es súper bonito realmente ser uno mismo y más que una relación a distancia, y así le gustarás mucho más a esa persona. Y esa persona te, te verá como alguien súper diferente a las demás chicas que viven en su, en su, no sé, en su barrio, en su ciudad, en su país. Pero sea donde sea, a esta persona le encantarás como eres realmente. Y bueno, este cuarto punto, cuarto paso súper importante, las están también sería este, compartir los que sientes o tus sentimientos. Bueno, este caso realmente yo lo recomiendo también bastante que lo hagas porque principalmente este, tú siendo, compartiendo los sentimientos de esa persona esa persona se sentirá súper importante al lado de ti o al frente de ti o a distancia de ti ya que este, tú diciéndole como que oh te amo y esto y lo otro pero que lo sientas, o sea que tú realmente lo sientas y que esa persona también misma lo sienta, así sea a distancia no importa, lo sienta es un sentimiento súper bonito realmente así que este, bueno, espero y, y te haya gustado este paso de compartir lo que sientes, lo que sientes con esa persona ya que, o sea, recuerda, la vida es corta, la vida es corta, mi amor, la vida es corta y pues compartir lo que sientes con una persona a esa distancia no está tan malo, ¿viste? Está súper bien, realmente sería súper lindo este, compartir ese sentimiento con, con esa persona y así como lo hice una vez y realmente es súper bonito, realmente un momento súper inolvidable así que hice por llamada muchísimo, mejor, así que no lo olvides, súper recomendado. Bueno, este otro paso que nos de por cual vamos, aquí se lo pone en la pantalla. Bueno, este paso consiste en que no los idolatres, no los este, id, id, idolatrices, no sé cómo se dice realmente. Este, bueno, aquí se lo dejaré. Eh, bueno, este paso consiste en que si a ti te gusta una música realmente, por lo menos en ejemplo, de Corea, que es el K-Pop en el caso mío, que me encanta el K-Pop realmente este, sería conocer un coreano y lo conoces hablas con él y todo, súper chévere eh, lo más recomendable es que no le hables de su música o sea, si él te dice como que ay me gusta el K-Pop me gusta el Pop porque o sea, son coreanos como van a decir el K-Pop me gusta el Pop el coreano y esto y lo otro tú no le vas a decir también como que ay me encanta, a mí también me fascina y esto y lo otro él va a notar que este, se siente hostigado o sea, con que él te diga me gusta el K-Pop Y tú le digas como que oye a mí me encanta esto y lo otro Esta persona va a pensar que lo, lo estás confundiendo con Por ejemplo con Jimmy de, del grupo BTS En este caso lo adoro literalmente eh, No le digas así como que oh mi Jimmy, mi opa, opa No está no súper recomendable este Ya que este, esta persona puede, no sé, dejarte de escribir Ya que lo estás idealizando Así que... Si en este caso escuchas música, música de otra música de otro país que te gusta mucho y que conozcas personas de ese, de, esa persona, de ese país que te gusta mucho, este, no los trates así como, como son, como si fueran cantantes o esto. Aunque a muchas personas les puede gustar, a otra persona no les puede gustar mucho, ya que esto que o se hace música no quiere decir que sean como ellos, o sea, es como algo lógico. Así que espero que les sirva mucho este video y en esta parte, ya que queda llegar esta parte del el video porque a mí me pasó una vez que yo, ten, yo conocí a un coreano y yo les decía como que papá año y, y es como que súper tonto porque realmente yo pensaba que él era como los BTS y yo como que ay, eres BTS y él como que, es como que no soy BTS aunque ellos sean de Corea no quiere decir que yo sea como ellos yo soy una persona diferente, muy diferente a ellos ya que quizás pueden agarrar a los BTS por andarlos confundiendo como ellos, así que en este caso trátalos como una persona normal, o sea, son personas normales, como nosotros, como, o sea, como todo, cualquier mundo, somos, o sea, somos iguales todos, realmente, o sea, diferente de nacionalidad no pasa nada con eso, pero no los, no lo trates como si fueran famosos o así como de su país, o sea, no los trates así, realmente, y pues espero te haya servido como realmente como experiencia, porque es experiencia es super mala y si no hay esperanza suficiente en este video pues espero ayudárselas al próximo video que espero y se los haga porque realmente he estado súper ocupada haciendo mis cosas en los estudios entonces espero y les sirva y ay, no soy super mal explicando pero espero y les haya ido super bien con esto, y este video y bueno ya llegamos al final de este video bueno, este, les quería decir que muchas gracias por ver este video Es mi primer video, espero y me entiendan que soy súper mal estando en una cámara pues soy Y pues espero y les haya gustado mucho este video eh, me, me comentan acá abajo, por si lo ven, algunas personas Podrían comentarme acá abajo qué video quieren A futuro realmente quiero saber eso, qué este contenido Así que espero y les haya gustado estos pasos y que se encuentren demasiado bien en sus casas Cuídense, y más en este caso es de Colombia Así como en este caso, cuídense, por favor Realmente, este también es una situación súper difícil Así que, espero y estén muy bien en sus casas Y cuiden a sus familias Y nos vemos en el próximo video Bye